la inclusión de Manizales en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, que fue liderada por nuestra Universidad y que continúa siendo coordinada por nosotros, continuó siendo el primer logro durante el año 2020. Desarrollamos más de 30 eventos en conjunto con diferentes actores. Establecimos la Mesa de Trabajo de Manizales Ciudad del Aprendizaje y logramos que el consejo de nuestra ciudad incluyera mediante acuerdo municipal a la ciudad de Manizales como ciudad del aprendizaje. Por primera vez, desde la creación del sistema universitario de Manizales, una universidad pública, la Universidad Nacional de Colombia en la sede Manizales, asume la coordinación de este importante ecosistema de educación superior en Colombia. Esta coordinación ha logrado que en conjunto con los demás actores de educación superior de la ciudad sigamos consolidando a Manizales como el principal y más importante destino universitario del país. Ejecutamos múltiples actividades para el desarrollo y consolidación de la calidad de vida de los integrantes de nuestra comunidad universitaria. Esto lo hicimos a través de las diferentes dimensiones de bienestar universitario como lo son salud, cultura, deporte y acompañamiento integral en cuanto a la dimensión de gestión y fomento socioeconómico. También desarrollamos múltiples actividades de cara a la atención de nuestra comunidad universitaria. Siendo así, logramos mantener la atención en alojamientos, apoyos alimentarios y movilidad de nuestros estudiantes durante la emergencia sanitaria a lo largo del año 2020. Una de las acciones más importantes, sobre todo de cara a la responsabilidad que tiene la Universidad Nacional frente a la ciudad fue haber puesto nuestras rutas de buses al servicio del equipo médico de la ciudad y mantuvimos desde el mismo inicio de la pandemia hasta el último día de actividades académicas y administrativas del año 2020 dos rutas permanentemente los siete días de la semana dos veces al día para transportar a nuestros héroes que son precisamente el equipo médico y sanitario de la ciudad de Manizales. Asimismo, gracias a la generosidad de nuestra propia comunidad universitaria, creamos desde la vicerrectoría el Plan Padrino y Madrina para darle apoyo económico y alimentario a muchos estudiantes de nuestra sede que quedaron inmersos en una difícil situación durante la emergencia sanitaria el año pasado. Un aspecto sumamente importante que vale la pena resaltar es que gracias a la política trazada desde el nivel nacional, logramos llevar prácticamente a cero la deserción estudiantil tanto en pregrado como en posgrado. Igualmente, el apoyo en matrícula cero en la sede logró alcanzar al 71% de los estudiantes de pregrado que estaban matriculados el año pasado en nuestra institución. Gracias al liderazgo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y sus profesores, por supuesto, desarrollamos el programa La Nacho en tu Casa en el cual hicimos la realización completa de tres cursos álgebra lineal, física mecánica y cálculo diferencial que fueron transmitidos a través de Telecafé, con lo cual le logramos llegar al 86% de los estudiantes de nuestra sede que pudieron tener acceso a estos contenidos digitales. Adicionalmente, es importante resaltar que como estos cursos fueron ofrecidos a través del sistema de televisión digital terrestre, estuvieron dispuestos no solamente para nuestra comunidad estudiantil, sino para toda la ciudadanía colombiana. En relación con los procesos de innovación pedagógica y acompañamiento académico, desde la dirección académica de la sede se desarrollaron muchos programas, de los cuales quisiéramos resaltar los siguientes. En primer lugar, el programa de pares tutores, que son los mismos estudiantes. El acompañamiento para la preparación de nuestros estudiantes para las pruebas Saber Pro, las competencias profesionales transversales y finalmente, y no menos importante, todo el ejercicio encaminado al fortalecimiento del aprendizaje autónomo. En nuestro programa de innovación y transferencia tecnológica, que es muy importante para una sede que le apuesta a este tipo de estrategias, tenemos unos logros muy importantes. En primer lugar, logramos la financiación de dos proyectos de Mincienciatón en el marco de la emergencia sanitaria, que han llevado, entre otros, a la creación de prototipos de respiradores artificiales y tenemos procesos de patentamiento en camino. En el marco del Sistema General de Regalías y sus apoyos a los programas de investigación y de innovación, logramos crear con nuestra hermana Universidad de Caldas la primera oficina de transferencia tecnológica de la Universidad Nacional de Colombia en todas sus sedes, en la cual daremos continuidad a estos procesos de escalamiento de los productos desarrollados por nuestros grupos de investigación. Igualmente, gracias al apoyo del Sistema General de Regalías, hemos logrado consolidar uno de los laboratorios más potentes que tenemos en Colombia y en la región sobre simulación sísmica, con la adquisición del simulador híbrido de simulación de este tipo de fenómenos naturales. En el marco de nuestro programa de transformación de la organización y en alianza con el Plan Estratégico Institucional 2034, desarrollamos con nuestra comunidad universitaria el Encuentro Play. Este encuentro se hizo gracias a la colaboración de nuestra comunidad universitaria, principalmente estudiantes y también, por supuesto, profesores y funcionarios administrativos. En el marco también del Programa de Transformación de la Organización, empezamos la consolidación y construcción de más de 150 páginas web para las diferentes instancias y dependencias de la universidad y lograr así consolidar la visibilidad de nuestra institución. En relación con nuestro Programa de Campus Saludables y Sostenibles, hemos tenido también muchos aciertos. Queremos resaltar principalmente dos. El primero es la consecución de 3.600 millones de pesos del Sistema General de Regalías para la continuidad de los bloques S, particularmente el S3B, que es el edificio destinado a materiales y nuevas tecnologías en construcción. Asimismo, consolidamos la intervención de muchas terrazas en nuestro campus Palo Grande para generar la disposición necesaria en la implementación de los primeros 120 kilovatios pico con paneles solares para contribuir al desarrollo sostenible de nuestra universidad. El primer reto es la consolidación y terminación satisfactoria de nuestro plan de acción de sede 3 2. El segundo reto es finalizar el Play 2034 y construir colectivamente un nuevo plan de acción con un énfasis muy importante en bienestar universitario. El tercer reto es consolidar el liderazgo que ha tenido en los últimos años la sede Manizales tanto en la región como en su relación con el mundo. Y finalmente, el cuarto reto y no menos importante es seguir construyendo lazos con nuestra comunidad universitaria, aumentar el diálogo con nuestros estudiantes, profesores, funcionarios administrativos, para que entre todos sigamos construyendo educación superior pública de calidad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.